Bienvenidos a Academia Blockchain, buenos días a todos. Quisiera informaros de un tema que me parece espectacular, muy importante hoy. Información del presidente Bukele, el presidente del Salvador, que apuesta por el Bitcoin el primer país del mundo en adoptarlo y que además va a ser el primer país del mundo en emitir bonos en Bitcoin en 10 años, a un interés del 6,5%. Además, El Salvador va a construir Bitcoin City, una ciudad que va a estar movida por energía geotérmica y va a permitir además ...pagar un impuesto un IVA muy reducido, al 10%, tanto en construcción como en venta de suelo. Es muy importante porque la revolución económica de Bukele llega desde el punto de vista político, judicial, económico... ...y todos los grandes países del mundo, principalmente Estados Unidos, están atacando la estrategia de Bukele... ...que no quiere que el país sea libre, que el país pague pocos impuestos, que no sea dependiente del sistema de deuda y además El Salvador ya ha comprado 1.100 millones de bitcoin tokenizados que va a suponer la gran revolución para américa latina la próxima singapur del mundo Gracias.